la gamificación en los negocios, cómo sacarle partido, lo vemos con el experto, así que acompáñanos. Negocios en digital 994. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, el podcast en el que realmente nos encanta, nos apasiona hablar de los negocios y pues cómo a través de eh, los diferentes canales digitales nos abrimos paso, nos vamos a conocer, damos a conocer nuestra propuesta de valor y en fin, podemos hacer negocios que esto es lo que nos encanta hablar de lunes a viernes que es esta propuesta del el podcast de negocios en digital. Y bueno, ahí estamos un jueves más, jueves 14 de julio del 2022, ya saben que siempre los martes y jueves traemos entre con invitados de calidad que nos acompañan, invitados internacionales que nos aportan muchísimo valor. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, que es esto de la gamificación. Mucha gente lo enlaza directamente a los juegos, pero la gamificación de los negocios, cómo aplicarle sobre todo, cómo sacarle partido es lo que vamos a revisar. Pero claro, con nuestro invitado. Y antes de entrar y darle la bienvenida y darle el paso y entrar en este valioso conversatorio, ya saben, siempre darles eh, la cordial bienvenida a todos aquellos y la invitación a todos aquellos profesionales. Seas un gerente de ventas, de marketing, seas el CEO, el dueño de tu empresa y estás buscando eh, captar nuevos potenciales clientes eh, por LinkedIn, estás en ambientes B2B, pues nosotros te podemos ayudar a sistematizar este proceso para que siempre te lleguen estos potenciales clientes, no un mes sí, otro mes no, sino de manera constante, incluso predecible y escalable, que esto va a garantizar que esa facturación para este 2022 y en adelante pueda cumplirse, ¿no? Así que echarle un vistazo, patemancom slash mentorías. Tenemos nuestra formación de Leads for Sales para empresas. Echarle un vistazo con 10 semanas muy intensas. Tú puedes tener ya implementado esto dentro de tu negocio. Así que bueno, ahora sí vamos a entrar en materia y le quiero dar la cordial bienvenida a Miguel Ángel Martín, que nos visita desde España. Miguel Ángel, gracias por estar aquí. Un placer, un saludo. El placer es todo nuestro. Bueno, eh, Miguel Ángel, yo como siempre les, les digo, eh, son profesionales que nos ayudan con todo el conocimiento, pero sobre todo con el know-how de haber experimentado en carne propia todo lo que nos comentan eh, y, y esto es lo más valioso, ¿no? La experiencia, estar ahí donde las papas queman, como decimos acá. Bueno, Miguel Ángel, gracias por estar aquí nuevamente. Antes de entrar en materia y, a, y hablar sobre este tema muy importante que me parece la gamificación en las empresas, Coméntame, ¿quién es Miguel Ángel eh, Martín y a qué te dedicas? Bueno, Miguel Ángel Martín es un señor que ha tenido una, o que lleva una vida profesional que ha pasado desde la docencia de idiomas hasta eh, ejecutivos ejecutivo de marketing en el, en el mundo editorial, de, eh, también en el mundo del, de la creación de contenidos editoriales y después eh, entrar ya directamente, enfocarse en el, el entorno global de marketing y sobre todo a partir de 2005-2006 en el mundo del marketing digital abriendo inicialmente brecha en aquel momento y ahora pues lógicamente continuando eh, tratando de estar al día de las últimas innovaciones. Desde 2007 me de tengo una pequeña agencia de marketing digital y además me dedico sobre todo ahora mismo a consultoría y web. Ok. Bueno, amplia trayectoria, ¿no? Desde el manejo de idiomas, la, la parte de, de la digitalización, el tema del marketing digital, y cada vez esto se amplía más, ¿no? Y me gusta mucho este tema de, de estar siempre en constante innovación. Ahora, eh, tú das de incluso de charlas en diferentes eh, institutos de lo que me habías comentado, y un tema que me pareció parte de una de las, de las cátedras que tú das es la gamificación de las empresas. Entonces, bueno, para poner en contexto, podríamos es decir, que la gamificación de la empresa podría ser tratar de eh, aplicar mecanismos de juego en una tarea o entorno relacionado con el trabajo para... Conseguir un incremento del interés, es decir, que aumente ese interés, que aumente esa motivación y el compromiso de quien lo hace. Eh, conseguir el compromiso de, de las personas también es un reto y posiblemente esto, con esto se lo haga. Eh, para ayudar tanto colaboradores y sobre todo alcanzar las metas empresariales. Esto es en forma de concepto que, el, que, que lo estaba revisando, pero en tu criterio, mi querido Miguel Ángel, eh, ¿qué más de este concepto pudieras aportar? Y al final, pues eh, vamos a ir desglosando. ¿Cuáles son esos beneficios que van a tener los empresarios al momento de aplicar esta estrategia de motivación, de mejor compromiso eh, dentro de sus colaboradores para conseguir estos eh, objetivos? Correcto. Eh, efectivamente, la gamificación es una herramienta muy atractiva a la hora de incentivar, a la hora de motivar a, al trabajador de la empresa. Bueno, esto nos pasa a todos. Es lógico que cuando alguien nos propone una actividad, aunque tenga una conformación lúdica, como tú muy bien has indicado, utilizando mecanismos de juego, nos vamos a sentir más motivados que si simplemente es la pesada tarea de tener que realizar la, los trabajos día a día. Entonces, en este sentido, es una herramienta que en muchas empresas, obviamente, no se puede utilizar todos los días y a todas horas, pero en determinadas circunstancias, en determinados momentos, Puede ser un breaking point muy interesante para romper un poquito con ese hilo y aumentar la motivación, aumentar el grado de implicación de la gente que trabaja en una empresa. Pero ojo, la gamificación no solo la podemos aplicar lo que es en el entorno interno, que por supuesto funciona muy bien, también lo podemos utilizar como herramienta de atracción, como herramienta de marketing. ¿Cuántas veces cualquier tipo de juego resulta o oh, estructura similar a un juego, que no tiene necesariamente que ser un juego, pero los usuarios lo pueden entender como juego? Cualquier ejemplo, redes estilo lo que era antes Foursquare, que ahora es Swarm, etcétera, etcétera, es decir, hacer check-in en sitios, valorarlos, etcétera, y los usuarios compiten por ser, entre comillas, el alcalde del sitio. Es una actividad de juego. El usuario juega, pero al final lo que conseguimos es información de muchos sitios, con lo cual todo eso luego pasa a la base de datos de la, de la aplicación. Un usuario que quiera conocer un sitio tiene ahí la opinión de aquellos que han estado luchando por ser alcalde, o que luchan por ser alcalde, es decir, que lo visitan regularmente. Por otro lado, los usuarios se sienten motivados a jugar y muchas veces por querer tener el prestigio, el puesto prestigio, pero al final la vida son retos y no hace falta tampoco obtener nada más allá que ese honor de ser durante unas horas, unos días, el alcalde, entre comillas por supuesto, de un determinado sitio, de un determinado lugar, un restaurante, un centro de negocios, una empresa, lo que sea. Es una forma de provocar visitas a, a negocios. Por ejemplo, en el mundo de la restauración, en el mundo de la hostelería, es una forma muy atractiva de incentivar que los usuarios vayan, haz un check-in, incluso hay muchos sitios que precisamente si, si haces un check-in, eh, te conseguimos, te, tienes una segunda ronda gratis, una primera mitad de precio, es decir, este tipo de ofertas, este tipo de actividades pero gamificación en general, por definirlo de alguna manera, es como muy bien has dicho, la aplicación de mecanismos de juego en el entorno profesional. No significa hacer una parada, romper y jugar, sino que esos mecanismos los implicamos, los engarzamos en actividades, en acciones que tienen como objetivo, obviamente, alcanzar determinados hitos, determinadas metas profesionales maravilla, tú has mencionado algo y me pareció interesante y es que bueno, si bien es cierto, se lo puede tomar como un juego, entra de alguna manera, eh, este juego e invita a la competencia, ¿sí? y invita a la competencia Correcto. y también invita a ese reconocimiento, me pareció muy interesante esto, ¿no? que la gente pueda, eh, ya de que me, eh, me involucré, lo veo como un alcanzar un hito, pues tengo un reconocimiento, tengo algún beneficio, tengo algún premio, y esto hace que se, motive, que se motive, justamente es parte, no, al final es conseguir motivación, sea del cliente interno o sea del cliente externo. Y has, y has dado un ejemplo muy práctico sobre cómo eh, atender, por ejemplo, en el ambiente Oreca eh, al cliente final. ¿Nos puedes matizar algún ejemplo de las organizaciones, pero dentro, para el cliente interno? ¿Cómo aplicarlo? Por supuesto. Vamos a ver... Eh... Simplemente, por ejemplo, el utilizar algún mecanismo de juego, algún tipo de competencia. Ya no estoy hablando de, del caso que, suele, que solía ser muy habitual, muy típico en muchas empresas, particularmente en Estados Unidos, y que luego se extendió al resto del mundo, en los años 50 y 60 del siglo pasado, de el empleado del mes. Pero ese ejemplo nos puede servir para entender que la gamificación no es algo que necesariamente ha surgido con el mundo digital que obviamente el mundo digital ha permitido una gran expansión y poderlo aplicar de otras maneras, sí, pero al final no deja de ser eso. Un juego, una motivación competitiva utilizando determinados mecanismos. Trata, por ejemplo, el ejemplo del empleado del mes o el empleado de la semana. Incluso, por ejemplo, en equipos de ventas, establecer incentivos yo he visto y lo he aplicado en algunos casos a la hora de hacer consultoría en, para algunas empresas el establecer digamos la, un premio para el vendedor que durante un determinado periodo no conseguía una mayor facturación porque son muchas veces puede depender también de zona tipo de mercado etcétera pero un porcentaje digamos un mayor porcentaje de venta con respecto al resto de compañeros Gracias. y eso es lo que implicaba es simplemente por el mero hecho de, ay, que yo te voy a ganar, espera que me quedan tres visitas, que yo sé que con tres visitas puedo optar a ese sobreesfuerzo que se lleva con satisfacción o con anhelo o con ahínco, porque al final lo que quieres, vale, obviamente, no vas a ganar más allá del premio especial, aunque a veces incluso la compensación puede ser una compensación, digamos, en forma de incentivo. Un viaje, una cena, un... Quiero decir que, en función también, lógicamente, de la... la... Política, claro. Exacto. A fin de cuentas, hay que entender que el, el juego, muchas veces por el mero hecho del prestigio, entre comillas, pues sí, está muy bien. Pero si al prestigio le añades un premio real, o un premio más o menos palpable, todavía resulta mucho más atractivo. Y no siempre tiene que ser algo que resulte oneroso para la empresa. Ahora, eh, perdón, sí. y, este, Miguel Ángel, esto es tan, puede manejarse de, digamos, la herramienta como tal, eh, el afán es conseguir esa motivación, ¿no es cierto? Pero eh, pasa o puede pasar, y ahí va la pregunta, que se ejecute mal este, este juego y en lugar de... Que la gente al final termine motivada por ese sobreesfuerzo que tú bien decías, de pronto ese vendedor que dice, bueno, yo me quedo un poquito más, par de, hago unas tres visitas más, por poner el ejemplo de ventas, para conseguir esto. ¿Puede darse el caso en que si no está planteado bien esto, puede ser una herramienta contraproducente y en que en lugar de motivar, desmotive? Bueno, vamos a ver, hay que, eh, esto es como cualquier juego. En cualquier juego... Hay quien gana y hay quien no gana. No voy a decir que hay quien pierde, pero hay quien no gana. Obviamente, cuando estás compitiendo, lo interesante es el establecer un, eh, unos mecanismos que permitan la posibilidad de alternancias, la posibilidad de hoy te ha tocado a ti, mañana le va a tocar a otro, o le puede tocar a otro. Es decir, que no sea simplemente un premio fin de etapa, fin de campaña, fin de algo, sino conseguir algo mucho más eh, facilitar, digamos, provocar esa incentivación en el día a día, y que viendo que otros han podido hacerlo, provocar que esos que hoy no han podido, no han podido llegar a ese objetivo, a ese premio, mañana sientan que tienen la, mañana me refiero un plazo en un, el plazo correspondiente, que sientan que tienen la posibilidad de conseguirlo. Y eso es lo que realmente al final motiva, eso es lo que realmente al final atrae. El poder llegar a. el saber que, bueno, no siempre se gana. Es una competición, en la competición tienes lo único que tienes eh, garantizado es la participación. No tienes garantizado el éxito, pero la posibilidad de saber que puedes conseguirlo. Por eso he dicho que yo recuerdo en una empresa en concreto, pusimos un, durante, para era, creo que eran plazos quincenales, más o menos recuerdo, una competición entre los vendedores para quién conseguía el mayor porcentaje de negocio en función de sus zonas no habíamos hablado de volumen global de ventas porque había vendedores que podían vender 100 y otros 40 pero a lo mejor el, el porcentaje del de 40 podía ser superior al de 100 de, de pronto, esta no manera viabilidad. claro y de esta manera digamos que no se basaba tanto en volumen final de ventas sino en porcentaje de cuota de mercado en su zona claro. y qué pasa que durante 15 días pues él ganaba uno eh, mira, pues lo gano esta vez, pero eh, en el sorteo del día 30 me va a lo voy a hacer yo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y al final, ¿qué se consigue? Pues un poquito que entre todos mmm, se jode a eso. Y yo sé que esta empresa lo puso en marcha durante un año y luego ha ido poniendo en práctica otros tipos de, entre comillas, juegos, estrategias de, de gamificación que sirven para mantener esa motivación, para conseguir... Que, por todo, en un entorno en el cual, obviamente, el entorno de la venta y particularmente lo que es la venta cara a cara y B2B, como era aquel caso, es eh, complicado, estresante y muchas veces puede resultar hasta deprimente cuando haces ocho visitas y no si una ni siquiera lo mejor que te reciban, etcétera etcétera es etc. Oye, mira, oye, hoy no he tenido esto, pero yo sé que voy a intentar porque voy a poder... Al final, como no, no era tan, digamos, no era una carrera en la cual uno podía ir muy lejos y los demás quedarse rezagados, pues al final todos podían, tenían sus oportunidades, tenían su chance de poder competir, de poder ganar. Al final, claro, el mensaje está claro, ¿no? Tener la posibilidad de estar midiendo, o sea, de, de transmitir esa comunicación de que todo el mundo va a poder ganar, de que no solo unos van a, a brillar, sino que en realidad todos si se esfuerzan van a conseguir ese premio, ese hito anhelado para hacerlo más llevadero, como tú bien decías, ambientes en el que a veces resulta pesado o, o desmotivante por sí, y, pues, esto ayuda a, a, a motivarse, ¿no? Valioso todo lo que nos comentas, este Miguel Ángel. A, a tu criterio, dentro del... De, seguimos en el ámbito del cliente interno. Hay ciertas... Digamos que es como más gráfico hacerlo en el ambiente de ventas. Pero a tu criterio, ¿esto también se puede aplicar? ¿Y cómo se aplicaría? ¿O has visto ejemplos de otras áreas dentro de las empresas que apliquen la gamificación? Se puede aplicar de muchas maneras, eh, por ejemplo, eh, en el mundo de la, de la administración, quiero decir, eh, dentro de la administración de una empresa, eh, por número de documentos eh, tratados, eh, es decir, es el, el establecer una serie de reglas de juego en la cual, con las cuales todo el mundo pueda participar, en las cuales todo el mundo se sienta, participante y motivado y candidato a poder ganar y a partir de ahí el establecer esa competición. Esto ayuda, la gamificación en general suele ayudar a desestresar ambientes, a pesar de que precisamente una competición provoca ese estrés, pero es esa subida de adrenalina de poder eh, aspirar a un premio, que al final todos sabemos que es un premio pequeñito, pero que lo que interesa no es, tanto, no es el factor del premio, sino es el prurito, el, el orgullo personal de haberlo conseguido. Ese reconocimiento ¿Por? también, efectivamente tanto de, de en... los dueños, de, de los líderes, como de sus compañeros como tal. De sus compañeros, claro, y decir, bueno, hoy lo he conseguido yo, estupendo, fíjate que ahora a ver si me ganas tú la semana que viene... <risa> Pero al final es, es una competencia, digamos, sana, entretenida, como cuando éramos niños. Tal cual, ¿no? Cuando éramos niños estábamos siempre compitiendo por ti. Claro. Y jugábamos sin saber que jugábamos muchas veces. Claro, y esto, esto ayuda un montón. Este, Miguel Ángel, muy valioso, ¿no? Y este es un reto para las empresas a reinventarse, a buscar esa creatividad. Va muy de la mano con esos indicadores en los cuales uno quiere medir. En la eficiencia de las personas para transformarle, que de pronto a ver, cumpliste o no cumpliste eh, eh, digamos trasladarle a ese juego atractivo en el cual mira, ya que sé que esto te va a, a representar un sobresfuerzo o un esfuerzo esto va a ser recompensado, esto se va a reconocer, esto nosotros nos damos cuenta de ese esfuerzo y vas a conseguir los resultados. Realmente es, es muy interesante y que las empresas tienen este, como tú bien decías, este mecanismo, estas herramientas para conseguir eh, aliviar incluso que el ambiente laboral pueda ser más fácil. Estamos casi por terminar, mi querido Miguel Ángel. Eh, no sé si hay algo que se me queda. Hay algo que yo no te he preguntado dentro de este esquema o beneficio que, que pueden conseguir las empresas para las, eh, con la gamificación. Sí, por supuesto, que cualquier técnica de ramificación no, no parte únicamente. Hemos hablado del, de la estrategia premio, no premio, no es decir, premio castigo, lógicamente, pero premio, no premio. Pero también puede haber otras muchas, como puntuación, como etiquetas a por conseguir objetivos, es decir, llegar a, a distintos niveles. Puede, se pueden establecer criterios de muchas maneras. Es imaginativo... Pero es motivador, es entretenido y, os puedo asegurar, las empresas que, que utilizan, insisto, no para todo, no a todas horas, pero sí en algún momento, eh, durante alguna etapa, este tipo de actividades consiguen mayor fidelidad del, del empleado, consiguen también una mayor eficiencia y los empleados consiguen darse cuenta que pueden llegar mucho más lejos y que pueden realizar... Mucho más de lo que habitualmente estamos acostumbrados a realizar. Digamos que perdemos un poquito, como trabajadores, eh, ese acomodo a, bueno, esto lo hago hoy, pero lo puedo hacer mañana, sino nos autoexigimos, aunque solo sea por intentar ser los primeros, obtener esa etiqueta, eh, conseguir no sé cuántos puntos, lo que sea. Claro, lo que tú bien decías al final, no es decir, el empleado o la persona que está involucrada en esta gamificación puede incluso darse cuenta que puede dar más de lo que él mismo pensaba con ese, esa calculación y salir de esa zona de confort, que a veces estamos como seres humanos eh, de pronto andando muy cómodos en lo que sí podemos hacer y yo de aquí ya no me muevo, o hasta aquí es lo, mi límite, cuando pues podemos cada vez ir reinventándonos y consiguiendo nuevos hitos. Y esta, creo que al final del día también es no solo ese reconocimiento para, a, ante mi equipo de trabajo, ante mis compañeros, ante mi jefe, ante las personas, sino propio para mí decir, wow, lo pude conseguir. Es, es increíble y esto es esa, esa motivación que estábamos hablando, ¿no? Bueno, eh... Valioso, valioso Miguel Ángel esto que nos compartes. Sin duda quedan lecciones, quedan reflexiones para todos aquellos empresarios eh, que, nos, que nos ven. Tanto de aplicar, como tú bien decías, la gamificación para el cliente interno como para el cliente externo. Eh, en la parte digital también y, y hablabas de, estos, de estas webs y todo. que Claro, cuando te, te unes y es que haces esto, si visitas tienes un punto. Si haces tal cosa, tienes dos puntos. Y esto hace que, pues, que la gente diga, ah, bueno, vuelvo, vuelvo. ¿Por qué? Si continúo con esta suma de, de puntos, voy a conseguir X cosas. ¿no? Mi querido Miguel Ángel, ¿dónde este, te podemos encontrar? Estoy segura que la, la gente querrá hablar contigo. En cualquier sitio de internet prácticamente. Reconozco que, obviamente, por mi trabajo, pues eh, estoy en cualquier sitio, pero so, oh, en muchísimos sitios. Pero yo suelo concentrar, digamos, a nivel general, el, el, el contacto a través de LinkedIn, a través de la red social LinkedIn, es donde se me puede encontrar fácilmente y donde estoy a disposición para poder conversar con quien esté interesado de gamificación o de cualquiera de las áreas en las cuales sé un poquito de algo. Qué bueno, y de eso se necesita, ¿no? De profesionales como tú maravillosos que estén con esa predisposición de compartir, como los has hecho ahora. Así que nuevamente darte las gracias y gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, ya que están en los podcasts, por favor, dejar sus valoraciones de cinco estrellas que esto nos permite que el podcast siga llegando a más personas. Si les gusta el formato de video en YouTube, pueden suscribirse también. Y gracias a estar ahí porque estar ahí da al otro lado